El violín es un instrumento musical de cuerda rotada. Violín. El violín del italiano violino diminutivo de viola es un instrumento de origen italiano de cuerdas frotadas, también llamado de arco, que tiene cuatro de ellas, es el más pequeño y agudo de la familia de los instrumentos de cuerda clásicos, los cuales están integrados por el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo, todos ellos derivados de las violas medievales, en especial de la fídula, el contrabajo es el bajo de esa familia, y se llama en su origen Bajo de Viola, como figura en otros artículos relacionados de esta enciclopedia. En los violines antiguos, las cuerdas eran de tripa, hoy pueden ser también de metal o de tripa entorchada, con aluminio plata o acero la cuerda en mi la más aguda llamado cantino es directamente un hilo de acero y ocasionalmente de oro en la actualidad se está fabricando cuerdas de materiales sintéticos que tienen a reunir la sonoridad lograda por la flexibilidad de la tripa y la resistencia de los metales Además del efecto logrado por el arco sobre las cuerdas, se pueden conseguir otros. Picicato, Pellizcando las cuerdas como en el arpa o la guitarra, pero con otra posición. Trémolo. Moviendo el arco arriba y abajo muy rápido. Vibrato. Oscilando ligeramente los dedos sobre las cuerdas. Glizando. Deslizando los dedos de una posición a otra. Con legno tocando con la parte de madera del arco sul porcintelo tocando cerca del puente sul tasto tocando sobre el diapasón etc. las partituras de música para violín usan siempre la clave de sol llamada antiguamente clave de violín. Afinación Las cuerdas se afinan por intervalos de quintas. Sol 3, Re 4, La 4, Mi 5. El número está indicado de acuerdo con el Índice Acústico Internacional, según el cual el Do Central del Piano es un Do 4. Este índice se utiliza en todo el mundo, excepto Francia y Bélgica. La cuerda de sonoridad más grave es la de sol 3, y luego le siguen en orden creciente el re 4, la 4 y mi 5. En el violín, la primera cuerda en ser afinada es la de la. Esta se afina comúnmente a una frecuencia de 440 Hz, utilizando como referencia a un diapasón clásico de metal horquillado o desde finales del siglo XX un diapasón electrónico. El diapasón ha tendido a subir en los últimos años y se sitúa más comúnmente en los 442 Hz en la actualidad e incluso más arriba en las orquestas norteamericanas. El cuerpo del violín posee una forma abombada con silueta estilizada determinada por una curvatura superior e inferior, con un estrechamiento a la cintura en forma de C. Las tapas del violín se modelan con suaves curvas que proporcionan la característica de abovedado. Los aros que van alrededor del violín dando la silueta son de poca altura. El mástil posee cierto ángulo de inclinación hacia atrás respecto al eje vertical longitudinal y se remata por un caracol llamado colocho o voluta. La estructura interna del violín la constituyen dos elementos fundamentales en la producción sonora del instrumento dados por la barra armónica y el alma. La barra armónica corre a lo largo de la tapa justo debajo de las cuerdas graves y el alma está situado justo debajo del pie derecho del puente donde se ubican las cuerdas agudas. El arco es una vara estrecha de curva suave y construida idóneamente en la dura madera del palo brasil o de Pernambuco de unos 77 centímetros de largo, con una cinta de 70 centímetros constituida por entre 100 y 120, con un peso de unos 60 gramos según la longitud y calibre, quirines de cola de caballo, siendo las de mejor calidad las llamadas Mongolia, que provienen de climas fríos donde el pelo es más fino y e resistente. Tal cinta va desde una punta a la otra del arco. Para que las cuerdas vibren y suenen en un modo eficiente, la cinta de cola de caballo del arco debe ser rotada adecuadamente y regularmente con una resina llamada colofonia. En España se le llama perrubia, de pez rubia. También actualmente muchas veces para abaratar costos, la crin blanqueada de caballo es sustituida por fibras vinílicas. El arco del violín tiene la parte por la que es tomado un sistema de tornillo que al hacer desplazar la pieza por la cual se aferra un extremo de la cinta de crin hace que se tense o se distienda. Los violines se clasifican de acuerdo con su tamaño, el 4 cuarto cuya longitud suele ser de 14 pulgadas o 35.5 centímetros y su ancho máximo de 20 centímetros y un alto de 4.5 centímetros es el más grande y es utilizado por los adultos, le siguen violines de tamaño menor destinados a jóvenes y niños denominados tres cuartos, dos cuartos y un cuarto, existe también un violín de tamaño 7 octavos llamado también Lady que es utilizado por algunas mujeres o por varones adultos de manos pequeñas. El tamaño del violín va de acuerdo al tamaño longitud de la mano. Historia La genealogía que lleva al violín actual es más compleja, se encuentra en el frotamiento de las cuerdas del laud y el rebab, y su versión europea el rabel, instrumentos difundidos en la Europa mediterránea durante la expansión medieval de la cultura árabe, en Italia a partir de la lira bizantina o el rebab, surgen los antecedentes más evidentes, tanto el violín como la llamada viola de gamba son tales procedentes de la viola de arco, nombre que se utilizaba para todo instrumento de cuerda rotada con arco, como el rebeco, rabel, y que también recibe las denominaciones de viela, vihuela, vihuela de arco, fíbula y giga, y la lira o viola de abracio. Esta es ya muy semejante a un violín o viola primitivos, aunque con el diapasón separando los bordones. En el siglo XVI aparece el violín, propiamente dicho, aunque con algunas diferencias respecto a la mayoría de los violines que se vienen fabricando desde el siglo XIX. La tapa superior y las tablas laterales se hacen de madera blanda, mientras que la tapa inferior se hace de madera dura. En el norte de Italia, la ciudad de Cremona, se hallaba entre un bosque de abetos, madera blanda y uno de arce madera dura, por lo que estas maderas eran las usadas por los grandes maestros violeros. El arco ha sufrido muchas modificaciones. El modelo actual data del siglo XIX, cuando Francois de le dio una curvatura cóncava, que en los modelos más primitivos era convexa, como la del arco de cacería. Aunque en el siglo XVII el violín, violino, se encontraba bastante difundido en Italia, carecía de todo prestigio, el aúd, la vihuela, la diela, la viola de, da gamba, la guitarra, la mandolina eran mucho más considerados, sin embargo Claudio Monteverdi es uno de los que descubrieron la posibilidad de las calidades sonoras del violín y es por ello que lo usa para complementar en su ópera Orfeo 1607. Desde entonces el prestigio del violín comienza a crecer. Desde entonces el violín se ha difundido por todo el mundo, encontrándose incluso como instrumento tradicional en muchos países no europeos desde América hasta Asia. El violín es un instrumento protagonista en las orquestas, grupos de cámara, etc. Especial atención ha recibido en la música árabe, en la que el ejecutante lo toca apoyado en la rodilla, cual si fuera un cello, y en la música celta irlandesa, donde el instrumento recibe el nombre de Fiddle derivado del italiano Fidula, y sus músicas derivadas como en cierto grado el country. parte de un violín. El violín consta principalmente de una caja de resonancia que posee elegantes y hermosas formas ergonómicas de sesión oval con dos estrechamientos cerca del centro. Tal caja de resonancia está constituida por dos tablas, la tabla armónica y la tabla del fondo, tradicionalmente hecha con madera de arce. Las cubiertas o aros y la tabla superior o tapa armónica tradicionalmente de madera de abeto blanco o rojo, la tapa se encuentra oradada simétricamente y casi en el centro por dos aberturas de resonancia llamadas oídos, o S, ya que en el tiempo de su diseño se usaba aún en la escritura o imprenta la S larga, semejante a una F cursiva, pero sin el travesaño horizontal y en su desuso a partir del siglo XVIII, por la misma razón, actualmente se tienden a llamar EFES. En el interior de la casa se encuentra el poste sonoro o alma del violín, que es una pequeña barra cilíndrica de madera dispuesta perpendicularmente entre la tapa y la tabla armónica del lado derecho del eje de simetría de la caja, esto es prácticamente abajo hacia la derecha de la zona en donde se apoya el puente, del lado contrario al alma o lo a lo largo de la cara interna de la tapa se encuentra adherido con cola un listón llamado barra armónica. Tanto el alma como la barba armónica cumplen dos funciones. Ser soportes estructurales. El violín sufre mucha tensión estructural y transmitir mejor los sonidos dentro de la caja de resonancia. la caja de resonancia tiene en el violín de orquesta 35.7 centímetros de longitud y se encuentra orlada por rebordes en ambas tablas tales como rebordes cumplen además de una función decorativa la función de reforzar el instrumento por fuera la caja de resonancia se continúa por el mango o astil el mástil o mango concluye en un clavijero o queda rectangular en la que se insertan las cuerdas anudadas y tensionadas allí mediante sendas clavijas para cada cuerda. Las clavijas son como llaves simples de sesión ligeramente conoidal, luego del clavijero un remate llamado por su forma voluta, aunque en ciertos casos la voluta se encuentra sustituida por otras formas, por ejemplo una cara humana o la figuración de una cabeza de león. cierto ángulo, las líneas de la voluta en perspectiva hacen una línea recta y continua con las cuerdas, especialmente mi y sol, y se juntan en el horizonte. Esto permite saber cuando el violín está suesto en el hombro, cuando se encuentra correctamente recto. Sobre el mango se ubica el diapasón del violín o tastiera. Este suele ser de ébano, ya que esta madera produce ese sonido. Maderil, que los instrumentos de cuerda frotada requieren, además del ébano, es sumamente duro y denso, por lo que la fricción de las cuerdas no daña el diapasón. En violines antiguos pueden encontrarse tastieras de marfil. Sobre la tapa de la caja se encuentra el ponticelo o puente del cual mantiene elevadas las cuatro cuerdas en la parte posterior de la caja de resonancia, unida a ella por un nervio flexible que se engancha a un botón, se encuentra otra pieza tradicionalmente de madera de ébano de forma triangular llamada el cordal. Como su nombre lo indica, el cordal sirve para retener las cuatro cuerdas. Estas se apoyan en los siguientes puntos, los orificios del cordal, el ponticelo, la cejilla ubicada sobre el lástil y las clavijas. Cuando se quiere atenuar el sonido, se aplica sobre el puente una especie de tabique llamado sordina. Desde fines del siglo XIX es común añadir a la parte trasera de la caja de los violines una mentonera o perbique desmontable, aunque tal aditamiento no es indispensable. La invención de este añadido se atribuye a Luis Sport. En cambio, si es de bastante importancia, el barniz, tradicionalmente goma laca, diluida en alcohol, con el cual se recubre de su parte externa a la mayor parte del violín. La singular acústica del violín ha sido muy estudiada durante todo el siglo XX, destacándose las investigaciones del alemán Ernst Lanni, del cual deriva toda su formulación llamada Esquema Schlanni. POSICIÓN DEL VIOLÍN La manera de sostener tanto el violín como el arco es una parte importante en la enseñanza del instrumento para lograr una buena técnica de ejecución, por lo tanto debe tener una primordial consideración al empezar el estudio del instrumento. Lo primero a tomar en cuenta en la posición del violín es que éste debe sostenerse de tal manera que los ojos se puedan fijar en la cabeza del violín y a su vez, el brazo izquierdo debe acomodarse ligeramente hacia adelante para que los dedos se coloquen de manera natural y perpendicular al diapasón. De mismo modo, es importante la correcta y relajada colocación del instrumento entre el cuello y el hombro, tanto para el logro de un buen sonido y ejecución como para proteger al instrumentista de lesiones por tensiones innecesarias. Debe ser colocado lo más alto posible para que el brazo izquierdo, la mano y los dedos tengan libertad de movimiento para poder cambiar de posición con facilidad. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.